Hola amigos de 5 minutos de Gnosis, aquí para compartir con ustedes un tema que hoy hemos denominado necesidad o codicia. ¿Por qué nos preguntamos esto? Generalmente todos sabemos que para poder subsistir, para poder vivir, necesitamos del dinero. Esto es cierto, pero ¿no hemos preguntado alguna vez cuál es la justa relación que debemos tener con el mismo Seguramente ni una persona vara, ni una persona codiciosa, ni un mezquino, ni aquel que renuncia al dinero ha logrado establecer una justa relación con el mismo. Todos sabemos que necesitamos el dinero para obtener eso que necesitamos para vivir, pan, abrigo y refugio. Es de suponer que satisfechas estas necesidades lograríamos la tan anhelada felicidad, pero ¿por qué no es así? existen defectos psicológicos hemos hablado que todos cargamos dentro como la ira la lujuria la pereza y existe también dentro de uno de esos defectos psicológicos lo que es la codicia una persona codiciosa generalmente nunca está satisfecha con lo que tiene siempre quiere más y más entonces toda su vida todas sus acciones las vuelca para lograr ese objetivo tener más y más dinero o cosas materiales, pero a esa persona no le importa el daño que pueda ocasionar a los semejantes ni a la naturaleza, ni tampoco las violaciones que pueda cometer, por ejemplo, contra las leyes naturales, las leyes divinales, las leyes terrenales. ¿Por qué sucede esto? Generalmente una persona que es pobre interiormente busca satisfacer sus necesidades, sus, esa pobreza interior, a través del dinero o las cosas materiales. Es de hecho que una persona que por lo contrario es rica interiormente, esto quiere decir una persona espiritualmente rica, no es necesario que puede, eh, tenga que mentir, que tenga que robar ni explot, explotar al prójimo para conseguir la tan anhelada felicidad, porque esa riqueza interior le trae la felicidad pues eh, entonces le dejamos con todo esto una reflexión y le decimos que el dinero no es todo y tampoco el dinero no es bueno ni malo, todo depende de cómo lo obtengamos y además el uso que le demos al mismo, es decir, cómo lo utilicemos. Eh, bueno, esta ha sido nuestra reflexión de hoy, muchas gracias, hasta el próximo micro.